Eh, ¿qué, ¿Cuál es la idea de esta mesa redonda? Pues intentar mostrar que la investigación que se realiza en la universidad al final se filtra por los muros de, esa, de, de nuestra universidad y llega al sector y llega a la sociedad. Vamos a tratar de demostrar que eso es así de alguna forma. Para ello pues vamos a tener distintas perspectivas, desde la perspectiva de la generación de eh, cultura a través de la propia universidad hasta comentar proyectos específicos, proyectos concretos. En el caso de, de Ana comentará un interesante proyecto eh, internacional en el que eh, está colaborando, está dirigiendo desde, desde la Universidad de Granada para la conservación del patrimonio, puesta en valor de rutas eh, arquitectónicas patrimoniales eh, para el turismo, en el caso de Miguel, o eh, hablando del impacto que el turismo tiene en términos económicos. En mi caso, eh, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estamos impulsando, estamos impulsando la creación de un Instituto de Investigación en Turismo. Voy a decir aquí. Y os voy, a, como introducción a la mesa, a comentar en qué consiste este Instituto de Investigación en Turismo y cuáles son las razones de su, de su, de su creación. Bien, como decía, si quiere, si quiere arrancar ahora, se trata de un proyecto que se inicia, que se gesta desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada eh, pero que se abre a eh, toda la Universidad de Granada, y no solamente a toda la Universidad de Granada, sino al resto de universidades andaluzas, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo de eh, por qué se plantea una propuesta de instituto de investigación en turismo? Por razones obvias. Eh, si hablamos de impacto económico y en el empleo del turismo, está claro que, que tiene un, un fuerte impacto en, en nuestra economía y en el, y en el empleo. Si analizamos Granada como sede de, de, del turismo, pues eh, tenemos Granada como ciudad de la, de la literatura, Granada como ciudad de la ciencia y la innovación… Tenemos la Universidad de Granada, que es un generador de cultura en la, en la ciudad y que también contribuye a, la, a, la, a mejorar esa experiencia del, del turista. Y tenemos, por supuesto, la conexión entre la ciudad y la universidad, que queda perfectamente palpable en el apoyo que la Universidad de Granada ha ofrecido a la ciudad para esa candidatura Ciudad Cultural eh, 2031. Además de estas razones, eh, debemos de tener en cuenta que el sector se enfrenta a una serie de retos que todos conocemos. Eh, hemos estado viendo el reto tecnológico, pero hay retos relacionados con la gestión de recursos con la sostenibilidad, con el turismo responsable y este barrio eh, es, una, es uno de los que más sufren esa presión turística. Hace unos días se, se, se presentaba un estudio que indicaba que Granada era la ciudad con mayor presión turística de toda España. Bueno, pues eso se, se, se, tiene consecuencias, tiene externalidades negativas, aparte de positivas en términos de ingresos, pero tiene externalidades negativas. Eh, para, para los residentes. Sí, sigue siendo un producto estacional, sigue eh, teniendo problemas de distribución de riqueza. En definitiva, hay una serie de retos a los que se enfrenta el, el sector y que desde la universidad podemos aportar parte de la solución. Eh, por otro lado, eh, cuando miramos a nuestro entorno, y nuestro, nuestro entorno de Andalucía, encontramos que no hay eh, un instituto netamente andaluz de investigación en turismo paradójicamente, por, pese a lo relevante que es el sector para, para nuestra economía. En Málaga precisamente hay, una, hay un instituto eh, muy focalizado en, eh, en la parte de arquitectura junto con la Politécnica de Cataluña, y, pero poco más, el turismo es algo más que solamente arquitectura, ordenación del territorio. Eh, si miramos un poco más allá de nuestra frontera andaluza, tenemos un instituto de turismo en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Canarias, ya digo, aquí tenemos algún centro, como por ejemplo Andalucía Lab, muy especializado en la innovación tecnológica en turismo, que realiza sus aportaciones interesante al sector, pero entendemos que sería necesario esa aportación más transversal, ese instituto más transversal eh, con investigación en distintas en distinta áreas. ¿Cuáles son los objetivos? del instituto. Básicamente tres muy claro formación, ofrecer formación especializada, lógicamente investigación que está en el centro del instituto y transferencia. Con esos tres objetivos se plantean cinco líneas de investigación que es el corazón del, del, del instituto de investigación. Una que tiene que ser necesariamente planificación turística, pero siempre responsable, sostenible. Otra que es las empresas que están en el sector, organizaciones, empresas, instituciones. Otra que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestro principal patrimonio, que es historia y patrimonio. Otra que tiene que ver con las TICs, la importancia de las TIC, no hace falta que incida. Y, finalmente, en el sector es necesario el análisis de datos. Hay muchos datos, pero poco tiempo, pocos recursos para analizarlo. Lógicamente, estas cinco nodos de investigación están eh, conectados. ¿Con qué principios nace este instituto de investigación? Pues, eh, lógicamente, para promover una investigación de excelencia, ese es obvio, pero también debe ser un instituto interdisciplinar, debe ser un instituto abierto, no es un instituto, no pretendemos que sea un instituto de la Universidad de Granada, pretendemos que sea un instituto que integre a otras universidades, tiene que ser un instituto conectado, conectado internamente entre sus miembros, que permita colaborar a los miembros, que permita colaborar a las distintas sedes que pueda tener el mismo, eh, tiene que estar conectado con, con, eh, con los agentes del, del, del sector y esos agentes son sector empresarial, instituciones, pero también la sociedad, tan importante como el resto. Y tiene que estar conectado internacionalmente porque el, instituto es, eh, o sea, el turismo es internacional. Tiene que estar integrado. ¿Tiene que estar integrado en qué? Puede viajar de forma paralela, a, la, a los planes estratégicos que fija Junta de Andalucía o ministerio. Tiene que estar integrado, tiene que estar en la línea de, esa, de esos planes estratégicos que se están fijando por parte de las instituciones. Y lo hemos planificado como un instituto netamente andaluz. ¿Quién está, para terminar? ¿Quién está en el instituto? ¿Quién puede estar? quién puede estar en el instituto de investigación son investigadores, lógicamente por normativa, no por otra cosa. No, no es que las instituciones no puedan estar, pero sí queremos que estén las instituciones. ¿Quién está actualmente? ¿En qué paso estamos? Bueno, pues hemos abierto la propuesta a investigadores de la Universidad de Granada y nos hemos encontrado con que hay investigadores de 18 áreas de conocimiento diferentes que están interesadas en, en estar en el instituto, en estar representadas en el instituto. Ahí se demuestra la transversalidad de la investigación en, en turismo. Eh, pero queremos que estén el resto de agentes que están en el mercado, que están en el sector, ¿cómo? Formalmente la única opción que nos deja es un consejo asesor. Queremos que estén representados en un consejo asesor donde estén, lógicamente, representantes del instituto, instituciones y asociaciones. Y ya hemos hablado con algunas y están dispuestas a colaborar en ese consejo asesor que reoriente, que oriente eh, la investigación del, del instituto. Los, la, los tópicos donde se, tiene, se debe centrar la investigación, no la investigación, lógicamente. Eh, hemos hablado con representantes del sector empresarial que quieren estar en, en, en el instituto y quieren ayudar a definir esos tópicos de investigación, esa área eh, deficitaria, pero también queremos que esté la sociedad. Y traigo directamente una propuesta, que es que eh, el foro, la asociación de vecinos del de Albaicín, dada la, la relevancia que tiene ver, una representación de, la, de, de los vecinos de estos, de estos barrios, de Albaicín, sacromonte que, eh, que están especialmente eh, afectados y beneficiados por, por, por, eh, por, por el sector del turismo, tengan una representación en ese consejo asesor. Es necesario que esté... Eh, con esto termino. Seguro que me he pasado los diez minutos, pero ahora me gustaría que eh, comenzaran a discutir las distintas perspectivas de cómo ya se está haciendo investigación y ya se está eh, transfiriendo parte de esa investigación al, eh, al, al sector por parte de distintos, de distintos compañeros. Si os parece bien, eh, partimos de la perspectiva más genérica, más general, que puede ser la Universidad de Granada y después vemos distintas, distintas visiones más, más concretas. Víctor. Bueno, pues por aquí tenéis una presentación sí, también, ¿no? Otro clic, aplicar, aplicar. Ah, Ahí está. Ahí está. Creo que es esta. Bueno, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa. Ante todo, quiero felicitar la iniciativa porque considero que de estos encuentros pues siempre salen cosas positivas y hay que sumar la, la capacidad que tiene cada uno desde su plano de responsabilidad o desde su experiencia en, en beneficio de un proyecto común. Antes se hablaba he llegado tarde, la verdad es que tampoco estoy participando mucho de, toda, de todo el proceso, pero sí que me ha parecido hoy que el ejemplo que ha suscitado también interés por parte incluso del público, por parte del ponente anterior, era el de que había que trabajar de una manera orquestada, ¿no? y en este caso yo creo que este tipo de cosas ayuda a que pongamos en común eh, nuestros puntos de vista y nuestras potencialidades para poder hacer de, de Granada un proyecto mejor, ¿no? ¿Perdón? Ah, no va conmigo, ¿no? <ríe> Bien. Bueno, ante todo también pedir disculpas porque la verdad es que la primera vez que voy a ver la presentación va a ser... ...va a ser esta, porque no he tenido mucho tiempo de prepararla... ...y he juntado cosas, no sé si a lo mejor alguna transición... ...se va a volver loca cuando empiece a darle al clic. Así que de entrada, a lo mejor no pasa nada, pero si pasa... pues ...cosas del directo. ¿no? Bueno, a mí lo que me habían dicho... ...es que hablara de, en concreto de un proyecto que, que estamos poniendo... ...en marcha desde el vicerrectorado. Yo soy el vicerrectorado... ...de Extensión Universitaria. Como tal, también la Extensión... ...universitaria tiene, bueno, unos objetivos, ¿no? El, el equipo de gobierno de alguna manera distribuimos nuestras competencias también de una manera orquestada como comentaba antes también en el otro ejemplo, pero cada uno tenemos nuestra finalidad. En este caso, la finalidad del Vicerrectorado de Extensión precisamente es esa conexión, es generar ese tipo de conexiones entre la universidad y la sociedad. En este caso, la ciudadanía como elemento prioritario, pero evidentemente también con otras instituciones, empresas, etcétera. Bueno, ahí tenemos una, una cuestión que es, es fundamental, que todo el mundo, me imagino, conoce. La Universidad de Granada es una de las instituciones más potentes, bueno, por no decir la institución más potente que hay en la, en la ciudad. Eh, nosotros generamos eh, un flujo de población pues, muy amplio para lo que es el, la población de la ciudad. Nosotros estamos metiendo en Granada 70.000 personas. ...que de alguna manera eh, en un porcentaje muy alto no son de la ciudad, no son habitantes de esta ciudad... ...sino que son habitantes transitorios durante su periodo académico. Por otra parte hay que tener en cuenta también la capacidad de atracción de, de alumnado de otros países... ...porque tenemos en la Universidad de Granada, tenemos eh, a mucha honra... El, el récord de, de movilidad internacional Erasmus dentro de toda Europa. O sea, todas las universidades, por mucho que sean más grandes o que estén en capitales más importantes, en realidad nosotros estamos a la cabeza. Con lo cual, digamos que esto también nos sitúa en una bueno, capacidad también de generar embajadores de la ciudad. ¿no? Entonces, es importante que la universidad sea atenta, esté atenta a este a este bueno, plus que tiene ¿no? de hacer de amplificador de toda la oferta cultural... ...no solamente la que tiene la, la propia ciudad sino la que genera la propia institución. Aquí nosotros estamos haciendo en, este, en esta etapa que, en la que he tenido yo responsabilidad... ...estamos haciendo un gran esfuerzo no solo de incrementar porque yo creo que la... ...Universidad de Granada ya era muy prolija a la hora de hacer una oferta cultural sino también de visibilizarlo mejor, de concentrar mejor la, la oferta de manera que sea más fácilmente localizable. ¿no? Y en este caso el proyecto de la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, me imagino que lo conoceréis, ha sido, yo digo, uno de nuestros puntos eh, claves. ¿no? Por otra parte hay una cuestión que tampoco podemos olvidar, que la Universidad de Granada tiene eh, dentro de, de 13 años, hará 500 años de de, de su fundación y por lo tanto esto también le da un carácter singular. Es una institución que tiene un pasado histórico muy importante y además que ha apostado, es una institución que ha apostado por mantener una vinculación ciudadana. Es una universidad, como dice la rectora en muchos de sus discursos, la habréis oído decir que la Universidad de Granada es una universidad ciudadana. Muchas universidades se han generado, eh, bueno también históricamente en un en un determinado contexto, eh, muy vinculadas al centro histórico de la ciudad... ...pero con el tiempo, sobre todo a partir de los años 70... ...a partir de mayo del 68, que bueno, la universidad eh, empieza a ser muy convulsa... ...y puede generar mucho conflicto callejero, lo que se suele hacer... ...es crear los polos universitarios, se crean grandes campus... ...a las afueras de la ciudad, se sacan a la universidad eh, de la ciudad... ...y de alguna forma también con esto se mejora también la capacidad de organización interna de la universidad. No es lo mismo tener un campus disperso, como nos pasa a nosotros, que tenerlo todo junto, pues rentabilizar mejor los servicios, mejor las, eh, bueno, el potencial que tiene la propia institución. En este caso, aunque sí que hubo algún intento en los años 70 de sacar de la ciudad eh, los campus, de hecho se creó el campus de Cartuja, como campus de humanidades y el campus de Fuente Nueva como campus de ciencias. El caso es que luego la ciudad, como era pequeña, enseguida creció, lo atrapó y de hecho ha mantenido también su presencia en el casco histórico y ha seguido también extendiéndose a los nuevos barrios de la ciudad. De hecho, en el Zaidín pues ahora mismo está el PTS, que es otro polo de desarrollo importante. En, el, en la Chana tenemos el campus de Ainadamar. O sea, que de alguna manera la Universidad de Granada está presente en el centro, pero también en todos los barrios de la, de la ciudad. Y no solamente ha sido ese compromiso con mantener esa presencia que de alguna manera revitaliza la ciudad, porque lógicamente cuando están los estudiantes en la universidad hay mucho más eh, bueno, actividad en la calle, hay mucha más actividad cultural, hay mucha más demanda de servicios, sino que también... ...ha habido un compromiso con el patrimonio, porque muchos de los edificios que ahora mismo son sedes de distintas facultades... ...o de distintos servicios de la universidad han sido, bueno, los que históricamente eran de la Universidad de Granada... ...pero hay otros que la propia universidad ha ido comprando y adquiriendo para mantener esos edificios. ¿Os cuenta que mantener un edificio en uso es algo complicado, es costoso... Y lo que verdaderamente hace que un edificio se conserve es darle uso. Si un edificio está cerrado sin es utilidad, pues al final se termina deteriorando. Entonces, bueno, la cuestión es que dentro de este eh, marco general que os estoy dibujando, el, el, bueno, el patrimonio de la universidad era algo verdaderamente importante. Es una institución, por otra parte, que, que aunque tenga esta finalidad que ya os he dicho, no es su finalidad prioritaria, su finalidad prioritaria es la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento. Entonces, sus presupuestos, nuestra dotación presupuestaria, nuestra plantilla de técnicos, no está orientada a la conservación del patrimonio, no está orientada a la gestión cultural, o sea que esto es un esfuerzo que hace la Universidad de Granada, teniendo en consideración ese compromiso que tiene con la ciudad de Granada y como generador, por lo tanto, también como generadora la universidad, por tanto, de cultura o de oferta patrimonial. Bueno, en este sentido, hay un proyecto que era del que me habían, me he extendido un poco en la, en la, en la presentación, hay un proyecto que era del que me habían pedido que hablara. En este caso, ya he hecho referencia antes al campus de Cartuja, el campus de Cartuja es un... Eh, zona universitaria que todo el mundo conoce, está pues, en donde está el Monasterio de la Cartuja y está situada en la zona norte de la, de la ciudad. Esto, como decía antes, se pensó que fuera un, una ubicación aislada, que de alguna manera respondiera a esa finalidad de sacar la universidad de la, de la ciudad y, bueno, pues se llevó a lo que era el extrarradio. Y el extrarradio, eh, bueno, pues fue ocupada, ocupado por una actividad universitaria. ¿no? Eh, un extra radio que, por otra parte, esta zona periurbana había sido ya utilizada previamente para otros usos por la ciudad. ¿no? Tenemos yacimientos arqueológicos que nos hablan de actividad humana en esta zona en época neolítica. Ha habido enterramientos, Daos cuenta que muchas de las edificaciones que se han ido haciendo para ir construyendo eh, nuevas facultades, se han ido haciendo excavaciones arqueológicas, se han ido apareciendo todos estos testimonios que de alguna manera nos hablan de esta historia, ¿no? de esta evolución del campus de Cartuja o de lo que se llamaba el, el, la Tercera Colina también, ¿no? En este caso, la época neolítica ya digo, nos, eh, tenemos restos. El de época romana también están, eh, aparecen alfares de época romana que. Están también ligados a una actividad industrial periurbana, en este caso tanto los enterramientos se hacían fuera del área de población como las actividades que planteaban algún tipo de riesgo, en este caso estamos hablando de que los hornos y tal, y eso ya en la legislación de las ciudades romanas se habla que los alfares se tenían que sacar del casco de población. En época medieval ya se desarrolla otra actividad, en este caso por la posibilidad de incorporar el agua al bueno, pues a la zona permite la, la creación de zonas de huertas y jardines, lo cual también es otro uso periurbano, otro uso que normalmente siempre suele estar a las afueras de la ciudad. Luego, después, en época cristiana, con la donación que hace el gran capitán a los cartujos, también era una zona de retiro, zona de, de, de reserva también religiosa, que de alguna manera… ...recoge el testigo la Compañía de Jesús cuando se traslada la Compañía de Jesús allí... ...su colegio máximo de Cartuja, su seminario para la formación de jesuitas. Y bueno, la Compañía en este caso sí que incorpora este plus de su interés por la ciencia... ...el conocimiento, de hecho en época jesuítica ya se empieza a avanzar en esta línea... ...que luego recogerá la Universidad de Granada cuando en 1970 es adquirida por el Estado... ...para su utilización como campus universitario. ...bueno, de todo esto ya he ido hablando... ...en el periodo romano el alfar... ...esto es todo el tema de las acequias... ...que de alguna manera irrigan toda esta zona... ...y permiten su cultivo... ...la construcción de, del monasterio de la Cartuja... ...la llegada de los jesuitas... ...con la construcción del colegio máximo... ...y por otra parte... ...ya, bueno, también el observatorio de Cartuja... ...que ya digo que es es incorporación... ...del aspecto científico que tienen los, eh, los jesuitas... Eh, ...hasta que llega a la universidad y bueno, llenamos de edificios eh, todo ese campus... ...y nos cargamos gran parte de su valor paisajístico... ...porque verdaderamente esta era una, una zona que la consideraban poetas del siglo XIV y XVI... ...como una zona privilegiada, eh, un paraíso con unas vistas a la ciudad y a la vega impresionantes... ...y de alguna manera pues nosotros hemos hecho eh, algo que no ha sido muy respetuoso con todos esos valores... Y, además, otra cuestión que también a mí me ha preocupado mucho del campus de Cartuja es que esa ubicación en la periferia, que decía antes, por ejemplo, también tenía el campus de Fuente Nueva, pero desapareció por el crecimiento de la ciudad, en este caso ha servido de muro de contención de la ciudad. La ciudad creció al otro lado del barranco del Beiro, pero una zona marginal que ha tenido siempre muchos problemas, precisamente sociales, por esta falta de conexión. ...y de integración en la, en la ciudad. Con lo cual, la propia barrera física que, que implica el barranco del Beiro... ...se le suma también la barrera de la ubicación de un campus universitario... ...en el que solamente hay actividad durante unas horas al día... por la noche y durante la, el fin de semana o periodo vacacional... ...aquello se queda desierto y existe como una, una barrera física. ¿no? Bueno, en este caso... Eh, nuestra capacidad de actuación, evidentemente, va a ir muy orientada a la capacidad de captación de recursos. En este caso, nosotros tenemos varias propuestas de recuperación. En este sentido, pues está el albercón del Moro, que era un, un estanque que, que tenían los jesuitas. En época jesuítica todavía estaba, o sea, hasta los años 70 existía este albercón. Si bien, parece, por lo, las investigaciones realizadas, parece que esto era la alberca de un de una Alcázar de época islámica. Bueno, en, años, en los años 70, finales de los 70, se introduce aquí un depósito de agua potable y se ciega el estanque. Con lo cual, el valor patrimonial que esto tenía pues, queda totalmente perdido. Eh, bueno, ahí veis en una recreación lo que podría ser el, el Alcázar y esto sería... ...una reconstrucción y una infografía de lo que pretenderíamos hacer. Con esto, evidentemente, recuperaríamos valores patrimoniales del campus. Esto implicaría también tener que actuar sobre los restos de la edificación islámica. que Estos restos que aparecen en las excavaciones arqueológicas tendrían que ser consolidados. Esto es un elemento que incorpora el, la época de los jesuitas, aunque posiblemente fuera anterior... Y, bueno, pues evidentemente implica también una eh, actuación en todo lo que es el entorno, no solamente en el albercón, sino que todo esto generaría la necesidad de conseguir financiación para recuperar el entorno como espacio de recreo. En este caso, eh, nosotros entendemos que esto es un espacio verde, un, es, un pulmón que para la ciudad es importante porque tampoco hay tantos y que sería una zona de esparcimiento para la ciudad. Eh, también hay otra serie de proyectos relacionados con el ajardinamiento de espacios eh, que podrían estar también muy vinculados a una actividad social, ¿no? de, de más lúdico y de disfrute social. De hecho, incluso hay proyectos por parte de algunos eh, miembros de la comunidad universitaria de hacer jardines de lectura, eh, espacios también pues, de, de, de práctica deportiva, eh, bueno, evidentemente también de recorridos patrimoniales. ¿no? Tenemos el yacimiento del alfar romano, que sería objeto también de otra, de otra, de otra actuación, que sería bueno, pues una cubrición para protegerlo y permitir también que durante los periodos en los que no está activo este yacimiento, que es un yacimiento que utilizan los alumnos de arqueología para hacer las prácticas, pues pueda ser visitado durante todo el año, lo cual implicaría también incorporar ...este tipo de valores patrimoniales a la ciudad. También otras propuestas que serían de comunicación del campus. Ese aislamiento del que antes hablabas... ...se resolvería pues, haciendo nuevos accesos peatonales... ...evidentemente por la zona del, del, de, del monasterio de Cartuja... ...e incluso también por la parte alta... ...comunicando con casería de Montijo. En este sentido... Las, eh, ...bueno, evidentemente la comunicación facilitaría el acceso... Porque de alguna manera lo que pretendemos es obtener eh, esa capacidad o esas potencialidades que, que ofrece el campus darles más salida. ¿no? Por una parte, el perfil cultural del turista. Digo, perdón, el turista de Granada viene básicamente por, por un interés cultural. En esta zona hemos dicho que hablamos de distintos.. De una concentración de restos arqueológicos importantes. Tenemos tres BICs, incluido la Cartuja, que no es nuestra, no es de la universidad, pero hay otros dos BIC, el Alfa Romano y el Colegio Máximo de Cartuja. En este caso, eh, eso podría hacer que todo ese conjunto eh, aportara un interés eh, cultural a, a la zona, eh, sumando ya al que ya tiene la propia Cartuja. ¿no? Luego, el tema de la apuesta por la capital europea, que ya has comentado tú antes, pero que también no hay que negar que es el quinto centenario, no hay que olvidar que es el quinto centenario de la Universidad de Granada, con lo cual también hacer actuaciones que vayan orientadas a la recuperación de la propia misión universitaria y del propio patrimonio universitario era importante. ¿no? En este sentido, la recuperación de los valores patrimoniales de la colina. Los valores culturales del territorio, Daos cuenta que en esta actuación, por ejemplo, del albercón va unida también a la recuperación de las acequias, de posible recuperación de la actividad agrícola, de una forma también de explicar... La, ...y contextualizar la actividad industrial y artesana de la cerámica... ...que llega hasta ahora con Fajalauza, pero en realidad esto viene de allí... ...porque la abundancia de arcilla, de agua y de Monte Bajo... ...para poner en marcha los hornos, era lo que hizo... ...que precisamente se instalaran allí estos artesanos. ¿no? Los valores paisajísticos del entorno, que aunque la universidad... ...no haya sido muy conservadora con eso, pero sigue teniéndolos... ...que verdaderamente es una terraza a la ciudad impresionante... Y, bueno, estos valores también de conexión con la ciudad que ahora mismo no tiene. ¿no? Ya digo, es cambiar la barrera que ahora mismo es por el colchón y el pulmón que podría suponer para la ciudad. ¿no? Todo ello dentro de una apuesta de modelo de turismo sostenible, que de alguna manera proporciona otros focos de interés que no sean estrictamente la Alhambra o el centro de la ciudad. ¿no? Que en este caso yo creo que eso es una de las grandes cosas que provoca una gran presión a, a los barrios que, que sufren pues del acoso del turismo y que, de alguna manera, casi empujan a los habitantes a marcharse. ¿no? A partir también de actividades de atracción turística, actividades que podría hacer la propia universidad, de movilidad, de calidad ambiental y recursos turísticos alternativos. Todo ello dentro de una tipología también de... de Interés cultural que estaría relacionado también con la parte artística, de actividad cultural y también de, bueno, vinculada a todo el sistema de producción y transformación, tanto el agrario como el cerámico. Podrían surgir muchos proyectos vinculados con todo ese tema. Y, ¿Y por qué no pasa esto? Pues no sé por qué no pasa. Porque creo que ya termina. No, no, la última era otra. Era. Gracias. Pues está, sí, está. Sí, está. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Pasamos ahora, vemos cómo la universidad pone en valor recursos patrimoniales y vamos a analizar otras, otra, otros proyectos donde se ha puesto en valor recursos patrimoniales para el turismo. Te dejo mi sitio. No, no te, no te preocupes, nos cambiamos ya más, más rápido. Eh, bueno, yo voy a ser, eh, voy a ser rápido. Creo que este no es el mío. Este va a ser el mío. Aquí está. Bueno, eh, muy buenas tardes a todos. Eh, quiero agradecer al, al Alberto la propuesta de, de participar hoy en esta mesa redonda, porque ahora van a ver... Eh, me trae eh, recuerdos de, bueno, de hace un tiempo en el que en el que nos cuestionábamos eh, algunas, algunos aspectos y, algunas, y algunos temas que hoy en día están, están aquí muy presentes. Eh, mi intervención es casi una continuidad de la de Alberto y la, de la de Víctor, en tanto que eh, eh, yo soy historiador del arte, soy una de esas 18 eh, áreas interesadas en ese instituto que presentaba Alberto, posiblemente una de las más castigadas por cuestiones de, de, de paro pero eh, o de falta, de falta de expectativas de, de trabajo a la, a la terminación y eh, de, de ella, pero luego sobre todo también una eh, disciplina que creo que, eh, como también decía Víctor, o en parte una disciplina que eh, por su función puede permitir eh, una presentación como hoy, como la de Víctor, en tanto en cuanto eh, somos eh, de alguna manera generadores de, una, de un conocimiento y de una y, de una, y una serie de, de, de datos que bueno que son utilizados en este tipo en este tipo de presentaciones yo quisiera eh, voy a ser muy breve voy a voy a ir exponiendo eh, eh, ideas intentaré que sean claras que sean concisas pero me gustaría empezar con esta eh, perdón, con esta pantalla fíjense hace 17 años un grupo de, de bueno pues de, de locos en ese momento había técnicos de la Junta de Andalucía estábamos profesores que empezábamos eh, nuestra carrera universitaria eh, algún arqueólogo antropólogos nos juntamos en el Carmen de los Marti, del perdón, el Carmen de la Victoria y tuvimos le llamamos eh, con muchísima fe en ese momento primeras jornadas patrimoniales el Albaicín punto de partida de nuevas iniciativas eh, no sé si, o sea, me alegro muchísimo, aunque no sé si preocuparme de que han pasado 17 años para estar de nuevo reunidos y no sé si preocuparme de que este encuentro se llame Primer Foro Albaicín Sacromonte. Eh, eso, eh, bueno, indudablemente no es la primera vez que me pasa, ya me, ya me convocaron en, en, en Motril también hace muy poco para un primer foro sobre economía y cultura, cuando decía, bueno, si eso ya es algo que nadie, nadie duda, ¿no? no hay que. Pero sí creo que debe de llevarnos, eh, a colación un poco de lo que de la envidiada a día de hoy Málaga, debe de llevarnos un poco a la reflexión. ¿no? Verdaderamente el papel eh, que muchos de los que estamos eh, inmersos en, en esta dinámica deberíamos detener respecto a eh, bueno a este tipo de actividades, eh, convertirlas en algo mucho más asiduo, una reflexión mucho más permanente, ser de alguna manera más eh, implícitos en el, en el desarrollo y en la problemática que se genera, sobre todo porque, además, eh, bueno, en este caso incluso tuvimos hasta que financiar nosotros la publicación de, de, de, de, bueno, de, un, de un ejercicio, insisto, de reflexión, pero sobre todo, como digo, en un momento en el que… Y también sí, en un momento en el que, eh, indudablemente, hay cosas o estamos en una fase en la que estamos reflexionando sobre cuestiones, no sobre cosas. Una, ¿qué está pasando con el albaicín? Yo esto lo sufro casi todos los sábados porque vivo ahí en los Carmenes de San Miguel y bajo con los niños a darme un paseo y casi se convierte en una pesadilla. Pero también es cierto que, eh, indudablemente, eh, posiblemente eh, dentro de la filosofía china no hay nada como una crisis para ver una oportunidad y mejorar y encontrar las soluciones a este tipo de problemas. Y, como digo, incluso en una circunstancia en la que eh, yo, como eh, miembro de una disciplina con muchísimas problemáticas, estamos también en un proceso interno de reflexión. Si casi debemos, eh, como muchos estamos haciendo, algunos más tiempo que otros, derivando a eh, ámbitos o a una especificidad ya mucho más patrimonialista que eh, simple o meramente esa historia del arte elitista, académica, encerrada en el museo y que de alguna forma eh, casi los que hemos visto en este sentido algo contraproducente buscamos salir a la calle, encontrar y poder solventar problemas reales y problemas del día, del día a día. ¿no? Eh, Alberto me decía, oye, hago un planteamiento de un, de un proyecto. Yo lo que sí quería sobre todo era mostrarles cómo hay disciplinas que a pesar de su… Yo soy de una generación, entre comillas, problemática. Yo soy del 92. En el 92 quiero recordarles que no había dinero para nada. Se había gastado todo en la Expo y se había gastado todo en la, en la Olimpiada de Sevilla. Y luego, sobre todo… Eh, ...una época en la que cuando uno decía que era, iba, había hecho historia del arte... ...te preguntaban, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Como digo, en ese momento, eh, bueno, en, esta, en, esta, en esta etapa en la que estamos... ...que estamos en esa reflexión que nos está llevando... ...sobre todo a replantear muchísimas cuestiones... ...obviamente a darnos cuenta de que ya ese turismo de sol y playa... ...que hemos estado viendo en el caso de Málaga está más que superado... ...pues gente como yo, de alguna manera, nos llegábamos a plantear... ...bueno, realmente la gente que viene a Granada y, sobre todo, siendo conscientes, porque veníamos desde, desde hacía tiempo reflexionando o, al menos, hablando de ello, la gente, de, de, la gente que viene a Granada, ¿por qué viene a esta ciudad? E indudablemente, Alberto lo comentaba, el, el, el peso cultural de esta ciudad es evidente y es, y es obvio, ¿no? Eh, Granada, de alguna manera, eh, no vamos a entrar ahora a, a hablar de ello, pero, indudablemente, tiene esa eh, ese, es generadora de un canto de sirena que ha conseguido hacer que sin tren y sin eh, prácticamente avión eh, seguíamos manteniendo 3 millones de visitantes en la Alhambra y de, manteniendo una dinámica envidiable por otras ciudades que posiblemente en otras circunstancias hubieran prácticamente hasta eh, superado en muchos casos eso, esos índices. Indudablemente lo que sí es cierto es que eh, ese atractivo que hoy en día eh, ven de Granada, que es el cultural, que obviamente Después de 17 años, por no decir de más tiempo, sigue focalizado en esa alhambra que tenemos allá enfrente. Lo que sí nos debe de hacer reflexionar es, sobre todo, por la riqueza que encierra la ciudad en sí. Traigo Santa Isabel la Real, como podía haber traído cualquier iglesia mudéjar del Albaicín. De la misma manera que, si estamos hablando de un foro sacro, albaicín Sacromonte, tenemos también que hacer ver que, hoy en día, incluso los aspectos patrimoniales van, allá, van más allá de lo material y, posiblemente, el Sacromonte, sin la fuerza de la personalidad que encierra en, ese, en esa… Eh, Semana Santa, en esa procesión del Cristo de los Gitanos o en esa eh, Cueva de María de la Canastera, como podría haber sido otra, prácticamente lo refleja. Indudablemente, como digo, nos habla sobre todo de esa eh, reconversión de la que, insisto, eh, en la que estamos inmersos, hacia la que está yendo el ámbito, el ámbito cultural, el ámbito patrimonial y que, obviamente, como digo, nos debe de hacer, debe de hacer reflexionar. En todo ello, ¿o a dónde quiero ir con todo, con todo ello? Pues que, indudablemente, si Granada hoy en día puede ofrecer una riqueza cultural es porque esa riqueza cultural está identificada, porque esa riqueza cultural con más suerte o con más, eh, con más eh, intensidad está siendo puesta eh, en valor, está siendo eh, conservada, se está interviniendo en ella y siempre se hace bajo el, el rigor o la seriedad ...de una información que es aportada pues, pues por gente como yo... ...como gente que, que, que de alguna manera trabaja en hacer informes... ...en aportar los criterios que por ejemplo hacen que un arquitecto... ...sepa dónde intervenir, qué elementos recuperar... ...porque son en definitiva los que luego se van a poner al servicio... ...de ese turista que va a venir a buscarlo. Eh, ya digo que eh, hoy en día eh, de alguna manera una disciplina como la mía tan, tan compleja... Eh, creo que eh, bueno, puede ser un eh, digamos, ejemplo de la capacidad y de la potencialidad que el turismo, la cultura puede, puede llevar, de la transversalidad que, que puede llegar a encerrar. Y luego, sobre todo, sin perder de vista que en muchos casos prácticamente esas eh, recuperaciones y esas propuestas, como digo, siempre se deben de hacer bajo el rigor científico, que son en definitiva los aspectos que luego hacen que se valoren los conjuntos patrimoniales que, en definitiva, son los que, que insisto, se demandan por parte de, esa, de, esa, de ese turismo que viene a una ciudad como Granada. Simplemente, y para acabar, eh, mencionarles que, por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo estoy trabajando con cuestiones de itinerarios culturales, de recuperación de itinerarios históricos, eh, de eh, puesta en valor incluso de recursos en donde no solamente lo artístico entra, sino hemos visto ese albercón del Moro en el caso de Cartuja eh, prácticamente hoy en día no se entiende el patrimonio sin una dimensión paisajística como es la de esa fotografía y en definitiva, en definitiva, como digo prácticamente un planteamiento que sobre todo lo que nos tiene que hacer es reflexionar sobre la enorme cantidad de disciplinas que están detrás de lo que es la oferta turística de un destino y que, en definitiva, prácticamente sin esa integración, sin esa eh, versatilidad que se debe tener, y sobre todo, insisto, transversalidad, que posiblemente en el caso que hemos visto con la anterioridad de Málaga puede ser hoy en día el caso más, más destacado, pues prácticamente no se, podría, no se podrían entender. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tan importante como la puesta en valor del patrimonio es la conservación del mismo. Y en este caso, Ana García trabaja en un interesante proyecto Horizonte 2020 eh, centrado precisamente en la conservación del patrimonio. Bueno, eh, voy a ser bastante breve porque creo que vamos muy atrás ya de, del horario y hay todavía otra mesa redonda, con, imagino que con sus ponentes ya por aquí. Eh, eh, soy Ana García López, soy vicedicana de Internacionalización e Investigación en la Facultad de Bellas Artes. Y agradezco la invitación de Alberto para estar aquí, soy una de las 18 <risa> ramas de disciplinas que se han interesado porque nosotros, eh, bueno, tenemos ámbitos que aparentan, pues están cerca, pero no solo las del patrimonio, sino también las del arte contemporáneo y el diseño, que son básicamente las la ramas del conocimiento, incluyendo las nuevas tecnologías, etcétera, en las que nos movemos en una facultad que tiene una gran transversalidad. Y bueno, y la verdad es que me ha gustado mucho lo que he oído anteriormente sobre esa dimensión, dimensión sinfónica, que a mí me parece fantástica, me voy a apuntar el término, porque no solo es necesaria en la ciudad, también en la universidad. En ocasiones tenemos compartimentos un poco estancos y bueno, yo lo que he intentado traerle aquí es proyectos de investigación que han sido financiados con dinero público, con dinero privado también, eh, tanto europeos como nacionales, y que tienen que ver eh, con, esa, con, con sobre todo con comunicación de, de, de, de algo que es muy tradicional y algo que es muy moderno, ¿no? es decir, esa dimensión eh, tradición-contemporaneidad, intentando también m, varios objetivos. ¿no? Uno de ellos, básicamente, era esa comunicación, otro era el, diversificar un poco la ruta. Eh, turísticas, porque entendíamos que Granada, efectivamente, su gran foco, ya sabemos cuál es, el Alhambra, pero Granada es muchísimo más. Y sabíamos, por nuestros propios alumnos y por las personas que tenemos más cercanas, que había un gran desconocimiento de, de sitios eh, increíblemente importantes e interesantes. Hemos tenido ahora mismo un ejemplo en Cartuja, que es muy desconocido, pero también importante. E intentar que ese nuevo itinerario tuvieran también un reflejo en la economía local, eh, no, solo, eh, en, no solo en las arcas de, digamos, de esos monumentos en concreto, sino de las personas, dando una comunicación un poco más directa hacia la propia sociedad, que no tiene por qué estar previamente informada, sino que simplemente eh, no estábamos buscando un público para nada especializado, porque de eso ya estamos muriendo un poco de éxito en la… ...grandes eh, eventos de arte contemporáneo... Eh, ...que son muy exclusivistas... ...justamente queríamos lo contrario. Eh, empezamos con este proyecto... ...que se llamó Arte, Ciencia y Tecnología... ...se llamó Espora... ...porque pretendíamos que pudiera nacer en cualquier ciudad... ...una espora tiene todo el material genético... ...para nacer en cualquier otro sitio... ...sin necesidad de nada más... ...y esa era nuestra idea... ¿no? ...que se pudiera hacer pues en Málaga, en, en Albacete... ...o en donde fuera, que fuera un modelo... ¿no? Y esa tuvo una gran financiación eh, en convocatorias abiertas, competitivas, de los ministerios de Cultura, de, de la Consejería de Innovación, etcétera, etcétera, que lo que hizo es trazar un itinerario y poner en, en contacto a artistas de todo el mundo con un, con, un contenido, es decir, crear un, un contenido para un continente que era único, intentando también vincular esa identidad que procedía de, de, de, otro, de, otro, de otra latitud con la nuestra. De manera que nosotros también aprendiéramos de, de nuestra propia eh, identidad a través de los ojos de los artistas. Esto era una excusa, como otra cualquiera, para eh, construir una que fue la mayor, que fue la Bienal del Milenio, Arte Contemporáneo y Patrimonio, que fue en el año en el que se celebró, eh, fue unos año en los que se celebraron algunos eventos del... del de la celebración de mil años desde la fundación de los reinos nazaríes y entonces se planteó ya desde el principio estaba pero de una manera más amplia un itinerario que iba desde un sitio bastante desconocido para todos que era un museo allí al fondo en el albancín eh, muy relacionado con las prácticas artesanales y que iba tomando el agua eh, como una excusa para encontrar eh, sitios tan desconocidos, pues como el mayor aljibe que se conserva en Europa y que abastecía a la ciudad, o el, eh, por ejemplo, el, el, el, uno que era un enorme desconocido por entonces, estoy hablando de cuando empezamos esto, era en 2006 o 2007, pues por ejemplo, el, Carmen, el Alcázar del Genil, que, mis alumnos no los conocían nadie, ¿eso qué es?, ¿dónde está?, y, y así hicimos una especie de itinerario que dábamos a los paseantes para que derivaran su, su, su foco hacia otro sitio, con la excusa de conocer el contenido y el continente, de, creado por un artista pues, que venía de China o que venía de, de, de Bilbao. Eh, así hicimos... ...una transferencia que nos parecía necesaria... ...hacia la sociedad, comunicando un poco más allá... ...de una página web o más allá de un folleto... ...cómo un artista visualiza ese patrimonio... ...que tenemos tan rico, ¿no? eh, ...patrimonio que no solo es antiguo... ...sino de arquitectura moderna, ¿no? ...como algunos ejemplos que hay ahí. Eh, en ese devenir en el que siempre hemos vinculado... ...en nuestros proyectos... La, esa comunicación del patrimonio a la sociedad, he tenido la suerte de, de, de estar siempre en proyectos muy multidisciplinares, eh, porque aquí no, no era posible que solo hubiera artistas o especialistas en el patrimonio, aquí tenía que haber pues, personas relacionadas con el marketing, con la economía personas ...muy relacionadas con la comunicación, que se va más allá de lo que nosotros podemos abordar en una facultad de Bellas Artes. Entonces, el grupo humano que estuvo detrás de esto y toda la estructura eh, de, de, de apoyo institucional fue muy importante, porque abarcaba precisamente... Todas esas disciplinas que son necesarias, por eso se llamó arte, ciencia, tecnología y sociedad, porque era ir más allá. Y se pudieron ver ejemplos como este de aquí, en donde un grupo de… Por, por, por citar uno, un, hubo un grupo de artistas que hicieron una reconstrucción del tapial, que es el método constructivo por el que está hecho la Alhambra y que solo hay dos edificios en todo el mundo que sean así de grandes construidos con tapial. Ese tapial del que se hizo la Alhambra, su, su materia prima es el, el, el río Darro, que está justo abajo. Y en el río Darro se hizo esa estructura que tuvo una... Se prolongó casi una semana y que hizo que muchos turistas, mucha gente que pasaba por ahí se interesara en qué estáis haciendo eso qué es. Bueno, pues eso y eso es lo mismo. Eh, ahí, además, hizo toda una… Era muy colaborativo, etcétera. Esos son las mejores excusas que nosotros podemos… pero No son una excusa, son grandes objetivos para intentar que, que también el turismo ah, nos enseñe a aprender y, y, y ellos aprendan de otras eh, cuestiones que normalmente no están eh, tan presentes cuando uno eh, visita esos sitios. Eh, bueno, perdón. Eh, me salto este, pero bueno, este es un videomapping que hicimos para comunicar el patrimonio de la universidad. Esa es la fachada de, del Hospital Real y los alumnos, pues, junto con algunas empresas, pues hicieron un videomapping interactivo que fue interesante porque mucha gente que no es universitaria pues se acercó por primera vez o quizá con una visión distinta a la fachada y lo que significa y lo que significó el Hospital Real en nuestra ciudad y también aprovechamos para celebrar el año de la luz. ¿no? Eh, este proyecto derivó en otro, que fue financiado igualmente por el campus de excelencia internacional, que es la comunicación del patrimonio a través del diseño y el arte contemporáneo, en el que ya estaba el turismo y además tenía la fortaleza de ser transfronterizo porque vinculó a dos ciudades que están fuertemente hermanadas en su historia, que son Granada y Tetuán, eh, con dos realidades turísticas absolutamente dispares, pero con mucho interés cada una en ese foco, concretamente. La de Granada, por la gran presión que ya empezaba a sufrir en, 2011, en 2012, que es de, de la fecha de este proyecto, y la de Tetuán, porque justamente quería iniciar… Eh, todos los pasos necesarios para que la Medina de Tetuán fuera un gran foco de turismo sostenible, aprendiendo de lo que nosotros um, pudiéramos ofrecer. ¿no? Entonces, este, este proyecto que fue financiado tenía ya a, a gente de marketing, de turismo, había, había un componente que, bueno, que no se acabó de terminar porque no era tanto la financiación, pero que dio pie a otros proyectos. Este es uno de los que quería hablarles, que quizá el que esté más vinculado y que estamos ahora mismo a punto de saber si va a ser o no va a ser financiado finalmente, esperemos que sí, que propone la comunicación del patrimonio de los países del Mediterráneo, Norte y Sur, eh, a través del uso de tecnología, de tecnología monitorización, etcétera, Drones, sensores… Yo tengo la suerte de estar siempre rodeada. Tengo aquí conmigo a uno de los investigadores internacionales que participan en este proyecto, que es el doctor Giacomo Di Benedetto, de una empresa Engine Life eh, Ingeniero. Y está lo que intenta fomentar políticas sostenibles para las instituciones que estén asociadas y para las ciudades a las que vamos a tocar. Ahí está el turismo, la comunicación, etcétera. Y, sobre todo, eh, lo interesante es que las ciudades que han participado son unas ciudades que están intensamente, mm, podría decir, casi machacadas por una presión turística enorme. Roma, Atenas, El Cairo, Granada, entre otras, son ciudades eh, con problemáticas totalmente diversas, pero la Unión Europea pone sobre la mesa este eh, proyecto de cooperación con el Mediterráneo intentando que aprendamos y, y que entendamos cómo algunas soluciones pueden ser exportables a otros a otros lugares tan lejanos como pues, yo que sé el Cairo. ¿no? Eh, este proyecto es un proyecto que está ahora mismo en fase de resolución. Eh, en menos de un mes sabremos si nos lo dan o no. Y el que sí está funcionando ahora mismo es este, que no me extiendo más, ya termino, que es el que ya. Tenemos en, en, en, en, Acabamos de empezar en enero de este año, que es un proyecto Marie Curie, eh, es decir, financiado con fondos europeos, que tiene que ver con que hay muchas instituciones, eh, hay también asociaciones y empresas de Grecia, Italia, Polonia y España, y que tiene a la Alhambra como quizá el, el, el más desarrollado de sus de, de su elementos patrimoniales, pero sobre todo el parque arqueológico Capo Boeo y la vila de Paso Lombardo de Chela Binaria, que son, eh, eh, ahora mismo están casi en desarrollo muy, muy, muy básico, eh, quieren construir algo, digamos, sostenible en cuanto al turismo se refiere y entonces el, el estudio que se está haciendo ahora mismo de monitorizar ...empezando por la Alhambra, flujos de visitantes, etcétera, eh, bueno, pues quiere, en este, en este caso en concreto de Vila Binaria, era uno de los eh, sitios donde se producía vino más grande de, de cerca de Roma con lo cual se intenta que luego haya un desarrollo hacia esa producción de vino y la, el Capobuello está bajo el mar y tiene también un interesante desarrollo turístico que ahora mismo está a cero, está en Sicilia y esperamos que con el proyecto que acabamos de iniciar pues podamos ofrecer alguna solución, tomando como referencia a la ciudad de Granada, que es totalmente dispar, pero que ofrece muchísimos datos que son interesantes. Muchas gracias. Finalmente, eh, lógicamente el turismo tiene un impacto en la economía y de ese impacto no hablará José María. Bien. Eh... Yo pertenezco al Departamento de Economía Internacional y España, lo que viene siendo estructura económica. Y cuando Alberto me hizo la encomienda de participar en, en esta sesión, digamos que el objetivo era y es... Eh, ...mostrar ejemplos de cómo desde la investigación realmente participamos en la sociedad... ...y cómo ofrecemos pues, instrumentos de mejora social, económica, etcétera... ...o sea que eh, desmitifiquemos esa imagen del investigador un poco enclaustrado en, en su despacho... ...en su facultad, que con compañeros pongamos ejemplos de qué hacemos por, eh, por la sociedad... O cómo, podemos, ...o cómo trabajamos para revertir nuestra investigación en la sociedad... Bien, lo que yo voy a comentar aquí es un ejemplito pequeño, un lunar... ...dentro de lo que hacen otros compañeros también en la, ...no solamente en la universidad, sino hablo en mi facultad... ...gente que se dedica a comercialización, investigación de mercado... ...responsabilidad social corporativa... ...todo ello dentro del ámbito del turismo. Y eh, había dudado incluso si hacer una presentación... ...porque quería que el tono fuera bastante cercano... ...pero he intentado como que generar una especie de resumen... ...de qué hacemos, o de casi basado en mi experiencia... ...de cómo trabajamos en tema de investigación y turismo... ...cómo interacciona la investigación con el turismo y la sociedad... ...pues realmente yo creo que una de las labores del investigador... ...es detectar esos cambios en el contexto... ...es detectar nuevos problemas y, y nuevos retos en, en la sociedad... Eh, ...o sea, defendemos el papel del investigador... ...como, eh, como una atalaya eh, atento a cambios en la sociedad... ...y... Eh, ...a partir de ello desarrollar investigación de base. Investigación que puede tener una aplicación directa en la sociedad... ...pero otra investigación de que también de que, tiene que estar desconectada... ...porque eh, hay una parte de la investigación que si no hiciéramos nosotros... ...en el contexto universitario creo que nadie la haría. Y por supuesto difundir esa investigación y ofrecer recomendaciones. Y claro, todo ello debería de tener una aplicación social... ¿Hacemos investigación de base aplicada al turismo? Sí, y eso casi que lo he dejado para el final, que es lo que realmente quería comentar aquí, eh, de cómo se aplica o ejemplos de esa eh, investigación de base aplicada a, a, a la sociedad. Con investigación de base hablo básicamente de proyectos de investigación, de convocatorias competitivas, hablo de los famosos papers, de los artículos que continuamente estamos haciendo, etcétera. También es importante la, la vía que puede generarse a través de los proyectos de consultoría y proyectos aplicados. Yo aquí, digamos, que tengo una doble faceta porque durante más de 10 años me he dedicado a consultoría vinculada a temas de eh, desarrollo económico y regional eh, y consultoría del turismo. Pues sí, creo que los investigadores, eh, esa, esa faceta de eh, especializados en un tema concreto la tenemos que volcar en, en la sociedad. Ese conocimiento que acumulamos especificado, ese conocimiento en técnicas de análisis, tenemos que, que vincularlo a la sociedad. También lo que recogemos en otro ámbito. Eh, digamos que una de las, eh, de las actividades que se le presupone al investigador universitario es su presencia en foros internacionales y en esos foros recogemos también ideas que llegan de fuera, incluso ideas que también nosotros aportamos. Y con todo ello, pues debemos de ofrecer ese asesoramiento técnico a instituciones, a empresas, a la sociedad, a organizaciones eh, sociales, etcétera. Eh, por lo tanto, se garantiza también esa aplicación social. Y esto casi que lo quiero desvincular de la primera parte que decía de esa investigación básica, porque creo que las dos deben de ser dos piezas separadas, pero dos piezas complementarias y útiles. Esa investigación básica volcada o también vinculada a la sociedad y esa eh, participación mediante proyectos de consultoría aplicados. Eh, también es interesante el desarrollo de proyectos empresariales conjuntos. Ahora se está moviendo bastante el tema de la spin-off, o sea, empresas eh, surgidas desde la universidad, participadas por profesores, alumnos y con la entrada también de, eh, de profesionales externos. Y en esto pues, justificamos el papel del investigador como emprendedor. Eh, nosotros en la Universidad de Granada tenemos en Gran Vía una incubadora de, eh, de proyectos a spin-off y que según tengo entendido, está funcionando eh, bastante bien. De modo que aquí el conocimiento también circula en dos sentidos, el conocimiento surgido en la universidad hacia la empresa y conocimiento de la empresa que revierte en la universidad y todo ello es lo que deberíamos de revertir y trasladar a la aplicación social de, de la que hablaba. Y también se definen otros cauces de investigación, otros cauces de interacción en esa reversión social de la eh, investigación en turismo. Pues ofertar eh, formación especializada ya digo al margen de grados de máster hablo de eh, píldoras de formación pues eh, para empresarios locales pymes eh, para profesionales de cualquier ámbito relacionado con el turismo participación política eh, que esté interesado no sé, se lo dejamos y también opinión en prensa etcétera o sea todo esto que he presentado son caminos eh, caminos bastante diferenciados ...de cómo debería de interferir esa investigación en turismo en la sociedad. Ahora bien, eh, yo quisiera contar, eh, o digamos, eh, he querido dejar más tiempo para contar la segunda parte... ...que serían ejemplos aplicados, tal y como han hecho los compañeros, de cómo... Eh, ...desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia... ...y la de mi eh, equipo de trabajo, mis compañeros... ...cómo hemos trasladado toda esta declaración de intenciones... ...que estoy que, que acabo de exponer... ...cómo realmente lo hemos trasladado a la sociedad... ¿no? ...para ver si realmente hacemos algo... ...o todo esto se queda en esquema, eh, en un PowerPoint. En cuanto a investigación de base... ...pues nuestro eh, equipo de trabajo... Mh, ...lleva años eh, analizando la estacionalidad turística, por ejemplo... Por tipo de destinos, análisis de políticas antiestacionales, causas de la estacionalidad, consecuencias de la estacionalidad, valoración ciudadana. Ahora tenemos un paper, un artículo que está a punto de salir en una revista de impacto en la que son los propios ciudadanos de cada entorno turístico. Aquí se han hecho como que 6 por 3 18, 1.800 encuestas a ciudadanos de ámbitos rurales, costa y eh, destino urbano. ...por ejemplo, preguntando si quieren que su destino tenga una época de descanso o no. Curiosamente, los destinos urbanos sí quieren una época de descanso... en los destinos de costa no quieren una época de descanso. En los destinos de costa justifican los impactos económicos que se dejan de perder... ...o sea, que se dejan de ganar... ...y en los destinos urbanos señalan los impactos sociales que están todo el año... Eh, ...machacando al ciudadano. También hemos preguntado de cuáles son los impactos que realmente perciben más negativos. Por supuesto, en la costa se perciben unos... ...en la ciudad otro y en el ámbito rural otro. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿para qué? Pues para poder definir políticas públicas, para poder tener todas esas voces de, eh, de los ciudadanos... ...y definir políticas públicas. Estos artículos se publican en revistas especializadas, pero la idea es que no se queden ahí... ...sino que esa información que tenemos con un trabajo de campo tremendo... ...pueda revertir en realmente en la sociedad. Eh, sobre políticas antiestacionales, oye... También tenemos que plantearnos si en algunos destinos la estacionalidad es necesaria, por ejemplo, regeneración de ecosistemas, etcétera. En Baleares tienen un problema gravísimo en que en el mes de agosto se genera un impacto medioambiental tremendo por residuos y por aguas. Eh, allí se justifica una época de descanso estacional, pero ¿no sería más lógico que en verano trabajáramos mejor para que esa época de descanso medioambiental no fuera necesaria? Bueno, pues, sobre todo este tipo de cuestiones las analizamos con datos, con trabajos de campo... ...y se las presentamos a la comunidad científica y a la sociedad. Otra línea de análisis, y hablo todavía de investigación base... ...análisis de la percepción de los impactos turísticos... ...como decía, por de tipo de destino y por nivel de, de estacionalidad... ...esto lo he, lo he adelantado ya anteriormente. Eh, esto no solamente lo hemos hecho desde un punto de vista cuantitativo... ...con valores, usted, cuáles son los impactos... Eh, ...más negativos, etcétera, que por cierto se hace con frases eh, neutrales, un enfoque que se llama no forzado, porque eh, el impacto económico del turismo o, eh, por ejemplo, el incremento del precio de la vivienda en algunos entornos se ve como positivo... ...porque se quiere rentabilizar un patrimonio, etcétera, En destinos urbanos como negativo... ...porque se genera una expulsión de ciudadanos que no pueden permitirse vivir en X barrio. Entonces, desde un punto de vista neutral se está analizando eh, esto. Desde un punto de vista cualitativo, pues estamos a punto de comenzar un proyecto de investigación... ...en el que mediante de determinados grupos focales se analiza cuál es la percepción, en este caso... De las, eh, ...de las plataformas tipo Airbnb, ¿no?, de intermediación de pisos turísticos. ¿Cuál es la percepción de las comunidades? O sea, aquí en el Albaicín, yo ya lo dejo como abierto, en otoño quisiéramos eh, contar con las asociaciones de vecinos... ...para desarrollar este proyecto. Grupos focales que, mediante una metodología bastante estricta y pautada que viene de otro ámbito... ...analizar cómo se percibe esos impactos en siete categorías de análisis vinculadas al bienestar... ...y cuáles serían las soluciones que desde aquí se plantean a ese problema concreto. Y este proyecto, que pretendía ser muy local, pues va a ser internacional... ...porque este verano vamos a desarrollarlo en Copenhague... yo entro de, en menos de un mes me voy para allá... ...porque se ha interesado la Escuela de Negocios de, de Copenhague... ...y curiosamente el Ayuntamiento de Copenhague... ...y en otoño también se va a desarrollar en Bogotá, en México... ...y la última incorporada que va a ser en, en Venecia y en Barcelona, perdón, o sea, tenemos ahí un rango, de, un rango de comparación muy interesante, porque vamos a ver eh, cómo se están desarrollando esos impactos en ciudades muy diferentes, un país nórdico, país en vía de desarrollo, Granada, Valencia, etcétera. Investigación de base, ya lo adelantaba, el tema de las plataformas de intermediación, yo creo que es un tema muy complejo. Y es un tema que está generando mucho impacto, mucha alteración social, turismofobia. En un país que depende en gran parte del turismo, en un 15% en Granada, como comentaba Alberto, que se produzca turismofobia, es que a lo mejor no estamos haciendo bien. O sea, lo del tourist go home, eh, vamos a hacerlo bien para que no lleguemos a esos extremos. Bien, pues vamos a dedicarnos a analizar qué está pasando y cómo podemos mejorarlo. Y como digo, vamos a tener una base de comparación muy buena y yo soy de Granada, vivo en el centro turístico de Granada y tengo especial interés por hacer eso aquí. O sea, no ha podido ser la primera ciudad en la que lo vamos a implantar porque se ha cruzado una estancia de investigación mía y se ha adelantado a Copenhague. Pero digamos que el interés es ya casi que personal también. Diseño de políticas públicas. Pues eh, todo esto tiene que revertir en diseño de políticas públicas. ¿Más investigación de base? Ya simplemente voy a mencionar, no voy a explicar para que en menos de un minuto tenga resuelta la presentación. Hemos trabajado también indicadores de competitividad turística, por ejemplo, en productos homogéneos como son eh, el sur de Portugal, Andalucía. Pues vamos a ver cuáles son las diferencias en competitividad turística. Hemos trabajado en eso, el análisis de la turismofobia, percepción de los impactos. Proyectos de consultoría, que era la segunda línea. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues yo ya creo que he trabajado para todos los motores de turismo de Granada. Parque de la Ciencia, Alhambra, Cetusa, Sierra Nevada, Puerto de Motril, Patronato de turismo de Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla y proyectos para empresas privadas. Eh, yo incluso he participado o he dirigido los observatorios turísticos de Granada, Sierra Nevada, Jaén, Córdoba y Sevilla. O sea… ...que la vinculación con instituciones... ...y proyectos de consultoría aplicados a, a instituciones... ...yo creo que intentamos mantenerla... ...así que esa imagen de dentro del despacho... ...el investigador, etcétera... ...el problema es que eh, tenemos que buscar excusas... ...para entrar y estar allí cuando tenemos que entrar... Eh, ...también hemos colaborado con el plan de turismo... ...sostenible de la Junta de Andalucía... ...en el diseño de productos turísticos... ...y análisis de impacto económico... ...de, de eventos deportivos, turísticos... Ahora se está diciendo el impacto económico de la Alhambra... Se han hecho impactos de mundiales, de, de, de, el año pasado el mundial de freestyle y el no en no en Sierra Nevada. Así que eh, nuestro punto de vista, o al menos mi punto de vista, es el investigador como una herramienta útil al servicio de la sociedad. Que sí, que también tenemos nuestros momentos de diletantismo, reflexión y tal, y yo los defiendo tremendamente a esos momentos. Sí pero también tenemos que ser, eso, una herramienta de la sociedad al servicio de la sociedad y que la sociedad tiene que tirar de nosotros, Porque a nosotros, ahí me llama el Ayuntamiento de Copenhague y dice que quiere apoyar nuestro proyecto, bien, pues, que también sean estas instituciones locales las que nos den, ¿vale? Y aquí otros sistemas de interacción, bueno, los proyectos que están abiertos, apoyo a emprendedores, artículos de opinión, eh, etcétera. He hablado muy rápido, pero al menos he dicho más o menos lo que quería decir. Muchas, muchas gracias. ¿No tenemos tiempo de preguntas o sí? a la menos 10 empezamos que quieran tres breves intervenciones sobre el tema de accesibilidad. ocho minutos, todas las palabras a la vez y si no hay tiempo para respuestas, tenemos que respetar a la gente que quiere todavía votar. Así que, por favor, eh, intervenir rápidamente y muy permiso. Eh, una cuestión, eh, creo que la universidad, eh, otra vez me vuelvo a presentar, eh, me ya, eh, soy yo, de Turismo Sostenible eh, así montado, Turismo Urbano Sostenible hace tres años y estado presente en estos foros durante, eh, desde el principio desde eh, el, el de la Escuela de eh, justamente ayer estuvimos también con eh, el director de la Madraza y uno de los conceptos para mí fundamentales justamente es la, la importancia que, que tiene la universidad dentro del sector del turismo a nivel de análisis y eh, de conocimiento pero hay un problema bastante importante que es el transferimiento de ese conocimiento a los operadores eh, turísticos como pueden ser los guías, por ejemplo yo puedo diseñar una estrategia de turismo accesible, de turismo sostenible. Luego, el guía no tiene ningún conocimiento cómo llevar a la práctica esos aspectos, que es lo que nosotros dentro de nuestra empresa, tiene un microscópico, una dimensión microscópica que ni siquiera se podría ver dentro del mapa del de turismo de Granada, y no intentamos llevar a la práctica. Yo creo que había que plantear en algún momento un sistema de formación de un sector que llega al sector de diferentes ámbitos y no llega a ser profesionalizado en ese, en ese punto específico eh, un historiador del arte que consigue acreditarse como un guía turístico, que eso es también otro tema porque es increíble que los historiadores de arte no tengan la acreditación de por sí eh, no sabrá nunca eh, alguna temática eh, relacionada a gestión de grupos, no sabrá nunca alguna temática relacionada a, a reanimación cardiopulmonar en caso de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Y también toda la temática de las instancias que se fraguan a nivel público. Como macroconceptos que luego no derivan en una serie de actores, incluso en formadores de oficinas, de turísticas, eh, etc, etc. Hay un amplio sector que lleva a la práctica todo lo que estamos hablando en este momento y que no llega a un momento a tener esa formación post-académica. Última eh, cosa. Eh, es cierto, eh, o sea, si han escuchado, por ejemplo, el tema de la presión sostenida del turismo en Granada, eh, yo creo que en este momento deberíamos concentrarnos no sobre una cuestión numérica, sino sobre la gestión que se tiene de esa eh, cantidad de personas. Es decir, mi imagen que yo tengo de Granada del turismo en este momento es como un trompo con la, la punta hueca dentro de esa minicúpula está la lámpara que casi no le afecta esa presión pero todo alrededor esa presión está en el centro en el retín, en el real. esa es la forma que tenemos que, que revisar más que preocuparnos de algo que no podemos nunca hacer que es limitar el tamaño del tronco sí, no, no, son tres, tres propuestas concretísimas una para evitar este tema de dentro de 18 años, el 17 de septiembre y espero que sea en el Carmen de la Victoria, entre otras cosas por la fisonomía de las sillas, ¿no? Para que sea más práctico. Comienzo o iniciación del de Foro Permanente de Estudio, Análisis y Posibilidad para no dejarlo solo en el turismo. Del alba y fin. Primera propuesta. Segunda propuesta. 500 aniversario de la universidad y proclamación de capitalidad cultural de Europa y con referencia a los estudios básicos. El turismo es un problema a nivel mundial y es necesario que se cree un nuevo concepto, no del turismo, del turista. Y ahí creo que la universidad tiene mucho que hacer. Podría ser un buen proyecto la Universidad de Granada liderara la idea de el nuevo turista de los futuros siglos. Y la última propuesta va directamente a la concejal para que en las próximas reuniones se le avise al personal que trabaja de que cuando hay un grupo de trabajo tienen que hablar a todos. Nada más. Gracias. gracias. Bueno, yo so, como no os he visto al principio de la jornada, solo quería trasladaros dos cosillas. La primera, el, está previsto en el plan de excelencia turística que se han presentado hoy las propuestas de iniciativas de contenido turístico que va a presentar el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, para el nuevo plan de excelencia turística del Ayuntamiento de Granada. Está previsto la puesta en valor del proyecto del campus de La Cartuja, así como su conexión con el Albaicín y los bienes de interés cultural del entorno. Se cogió el guante de un representante de, de la Universidad de Granada en la anterior sesión del foro que hubo de, en el mes de mayo de presentación y de, de recogida de propuestas de ciudadanos y colectivos de, de, para este plan de turismo. Eso por un lado. Y por otro lado, como yo he trabajado mano a mano con la empresa que nos ha ayudado al Ayuntamiento de Granada para elaborar este plan de turismo, esta memoria… ...y esta propuesta... ...lo que sí hago hincapié... ...y también en coherencia... ...con lo que ha dicho ya... ...hago el tema de la transferencia... ...porque nosotros sí nos hemos sentado... ...con el Patronato de Turismo... ...que trabajan directamente... ...con un observatorio del turismo... ...y en el que manejan... ...un montón de información... ...aparte de la información... ...que se ha podido buscar en distintas... ...distintos agentes... ...distintos colectivos... ...distintas incluso administraciones... ...no, la Junta... ...el Ministerio, etcétera... Eh, ...esa transferencia de... ...universidad... ...que tenéis allí... ...una mina de oro... Es muy importante. No sé si en, esa, en esos 18 está la univers, la, el Ayuntamiento de Granada o alguna representación del área de turismo del Ayuntamiento sí, de Granada, Creo que es fundamental. Imagino, ¿Vale? sí. Sí. Entonces, simplemente esas dos cosas para que, bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, hoy día casi países en Europa tienen que dice sepáis. dos por en Granada? va a llegar 6.5 millones de euros. Cada año. Es sostenible. ¿Por qué no hay investigaciones de su instituto sobre el impacto? De la es importantísimo para con crisis de presupuesto de ayuntamientos, todo el mundo en el de España, es una solución viable, sostenible. Y necesitamos discutiendo y comentar. Primero el primer sistema italiano ha pasado un año de cuando cualquier municipio en Italia pueda poner su propio impuesto de turismo. Otro punto de vista de la economía no está haciendo en el análisis de la multipulado De multiplia, multiplia, multiplia para la sinagrábica. Motiva, like un problema del turismo es que muchos de la palo a no sé qué, en el lugar se el turístico, se va a pasar por el tren turístico, se va a otros pasos del mundo. Necesitamos estudiar eso. Como más han salido antes, vamos a hacer una cosa y es que se puede trasladar ahora al instituto esas cuestiones que creo que dan mucho juego para la investigación y vamos a incorporar algunas cuestiones que no hayan salido. Por favor, rápidamente. Sí, dos, dos cuestiones: sí. una, la motivación turística. Si estamos hablando de que tenemos ese, ese foco unificado, lo que tenemos que hacer es diversificar los focos, luego por las motivaciones turísticas tenemos que ampliarlas. Hay muchas formas, no quiero entender porque estamos... Dos, eh, como bien ha dicho, eh, realmente lo que necesitamos es que esas motivaciones turísticas nos genere otro tipo de turismo, ese otro tipo de turismo que tiene que estar vinculado a otra serie de actividades. ...por lo cual tenemos que verlo en una proyección general... ...y, y por último nada más que ver... La, uh, ...las consecuencias temporales... ...no podemos... me encanta la, la, lo del milenio... ...fue una cosa espectacular... ...pero necesitaríamos que eso fuera bienal, trienal... Bien, bien, sí. que, ...que la gente sí, supiera sí, sí, sí, cuando sí, sí, todo sí. el año... ...cuál es la oferta que hay en la ciudad de Granada... ...con respecto a lo último que ha dicho él... El turismo experiencial... Estamos hablando que necesitamos un turismo experiencial, no un turismo que se le ha llamado cultural, pero que en realidad es de visita rápida y que no genera más que esas dos mínimas noches. Yeah. A ver, yo muy bienvenido. Eh, aportar al Consejo de Asesor del Instituto, del de... próximo instituto, no, sí, no sé en sí, qué fase está, eh, asociaciones nuevas de empleadas de camareras de acaba de constituir la asociación y quería hacer esa propuesta, si lo puedo hacer por correo electrónico o lo puedo hacer de alguna forma, creo que es fundamental, no se ha dado nada sobre el tema laboral eh, las cargas laborales que tienen diferentes sectores eh, de trabajadoras y trabajadores dentro del turismo aquí en Granada nos ha tocado, tampoco creo que sea el foro, evidentemente o la mesa, pero sí quería aportar esa visión eh, otra cosa, en relación al compañero, que no me no, a Francisco, eh, no sé de qué forma, pero sí podría ser a través de la Facultad de Magisterio de, de Ciencias de la Educación, que se podría incluir dentro del curso de primaria eh, una asignatura, un área de conocimiento, desde infantil hasta la universidad, por lo menos en no tiene nada, en relación a ese sujeto turístico nuevo, a esa forma de ver eh, el, eh, y apreciar eh, la nueva convivencia con el turismo y con la, con la convivencia. Y quiero enlazar con el conflicto que hemos tenido en Albaicín en relación a un modelo de, de, de vida, de cotidianidad junto con un, una escuela de primaria que se llama Aguilar Moreno, que es el único escuela que tenemos en el barrio, y que evidentemente nosotros estamos intentando eh, transformar ese modelo de vida cotidiana en la no justificación, en la no gentrificación con lo cual, bueno, pues quería relacionar un poquito estas propuestas con relación con prácticas que se están haciendo realmente en nuestra ciudad y en nuestro barrio. Y cerramos. Y salvo que sea, irreprimible el deseo de contestar, para luego, yo no voy a tener luego a profesor. y dice que está quedando por de la mujer. por la política aquí el pueblo está teniendo la falta de colaboración en universidad, ayuntamiento, y en distritos no hay sinfonía, como decía, el señor Bárbara, la generación, la generación absolutamente. <g modelling tos> <hotço> Bueno, pues me parece que voy a tener necesidades irrefrenables de contestar. Bueno, en este caso, evidentemente, la, la colaboración institucional yo creo que se da, no al nivel que a lo mejor nos gustaría o que les gustaría a todos, pero yo creo que precisamente hay un cauce de comunicación bastante fluido ...y por hoy por lo menos en lo que a mí respecta. Yo llevo tres años de vicerrector lo que hubiera antes no lo sé, pero ahora mismo desde luego sí que hay buena participación institucional. Creo que tenemos todos el mismo problema, evidentemente los enfoques o las prioridades son diferentes y lo que hay que tratar de hacer es de ponernos de acuerdo en dónde... En donde apuntamos, ¿no? De hecho, ha hecho una referencia, no te conozco personalmente, pero hemos hecho una referencia a este proyecto, por ejemplo, de Cartuja. El proyecto de Cartuja, si bien es una iniciativa de la universidad, no sería posible si no hubiera ido también de la mano del ayuntamiento, de cara a políticas sociales, de comunicación con otros barrios de la ciudad, que me imagino que también tendrán… Eh, bueno, pues conexiones urbanísticas y tal, y eso que tendrá que resolver el ayuntamiento, o el tema de financiación que, por ejemplo, gracias a Masagra se ha podido abordar la primera fase de estos proyectos que os he enumerado ahí, el tema de la recuperación de, del albercón. Es gracias también a una intervención que hace más agra, evidentemente porque saca de ahí su depósito y contribuye económicamente a regenerar el entorno. O sea, que ahí desde luego yo creo que sí que es cierto que hay muchas políticas mejorables por parte de la universidad en, en tono el reconocimiento que haya que entonar, pero yo creo que sí que estamos en una buena, en una buena disponibilidad y disposición todas las instituciones. Y ahí también yo querría que… Cambiar una cosa, quizás el tema este que hablábamos de la educación y tal, yo creo que también tendríamos que empezar a educarnos a, a ser más constructivos y a ser más eh, colaborativos. ¿no? Yo creo que este, este tono eh, siempre de la queja constante y tal, igual yo creo que muchas veces desanima. O sea, si tú desde tu institución estás haciendo un esfuerzo por conseguir dar tres pasos para adelante, por lo menos que te reconozcan los tres pasos que das, no que vengan diciendo que todavía te faltan diez por dar, ¿no? que en este caso somos conscientes de que empezamos cuando empezamos y tenemos todavía una situación de partida muy difícil, porque económicamente no es fácil la situación del ayuntamiento, igual que no lo es la de la universidad, pero vamos, estamos trabajando para que en un futuro podamos ver resultados. Estos resultados no se consiguen de hoy para mañana. Y otra cosa que también es muy importante, que yo creo que también se ha apuntado aquí, el tema de la formación de la ciudadanía desde la propia universidad, no tanto por la incorporación en programas de formación de... De, ...de los grados y de los posgrados tal, pero también hay una formación complementaria que, bueno, puede resolver las necesidades de estos colectivos... ...siempre y cuando también seamos conscientes, hagamos un diagnóstico de cuáles son esas necesidades. Igual que otra cosa que nosotros también hemos impulsado desde el vicerrectorado es la mediación cultural... ...trabajando con otros colectivos que no son solamente los universitarios... ...tratando de incorporar estos contenidos de formación a otras etapas educativas... ...con niños, jóvenes, etcétera, que me parece que es muy importante... ...porque esas son las generaciones del futuro. En este caso ahora mismo tenemos, ayer mismo se presentó un proyecto... ...no sé si lo habéis visto en prensa, el proyecto Mecena... ...que ha movilizado precisamente, esto es una iniciativa de la Junta Andalucía... ...pero a la que nos hemos sumado todos, o sea que yo creo que precisamente... Por eso me da un poco de pena el que no seamos también positivos a la hora de valorar los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones, porque yo creo que hay muchas cosas que valorar y que agradecer también, porque yo creo que hay un buen clima de colaboración. Y bueno, ahí está el ayuntamiento, que también lo podrá decir, pero me tocaba decirlo, o sea, lo siento, porque ese impulso, ese impulso irrefrenable lo he tenido. Voy, voy a contestar con… rapidísimo, diez segundos. Sí, sí y no. Sí estamos en conversaciones con el ayuntamiento para que estén en el instituto representado. Eh, sí somos, tratamos de hacer un vínculo entre eh, ciudadanos, empresas, representantes sindicales, eh, instituciones, por supuesto investigadores, y no podemos realizar investigaciones porque el instituto está en fase de propuesta, no está de desarrollado. Bueno pero eso no quiere decir que no se puedan hacer porque de sí, hecho se, se están haciendo hacer, cosas. El, el, el, hecho no tener, no. el hecho de no, no tener pregunta. un instituto no quiere decir que tengamos que estar no, esperando no, no, no. que llegue el instituto. El instituto, instituto no vamos. puede, ahora mismo, como los ciclos, los ciclos de gobierno son de cuatro años y hay que aprovecharlos, no podemos estar esperando a que llegue. tal. O sea, que cuando llegue el instituto consolidará una estructura que facilitará o no, o tendrá mayor acceso a financiación, pero eso no quita para que la universidad y las instituciones hoy por hoy estemos trabajando en cosas que nos planteamos como objetivos principales. Sí.